Eh, buenas, yo me llamo Jorge Luis Pérez y pues mi pasantía se titula caracterización de las señales de rayos asociados a Benton L. Buena introducción. Bueno, entonces los ELF son de eventos transitorios luminosos que ocurren en la base de la ionófera y son causados por el pulso electromagnético de los rayos. Y pues aquí hago énfasis en los rayos, de que me, me refiero a los rayos, en los usuarios los que vemos cuando hay lluvia y no rayos cósmicos, que es lo que se ha, ha estado mencionando, lo que mencionó la compañera Jennifer. Bueno, entonces. Eh, lo digo porque se usaron también, se usó en la infraestructura del, del observatorio Peroyen, y pues cuando se habla de Peroyen, se piensa en rayos cósmicos de ultra alta energía, pero no, en este caso no se usaron para eso. Bueno, entonces desde 2013 los detectores de fluorescencia del observatorio Peroyen han estado detectando eh, estos L, y con los datos de detección de estos L, se ha estado estimando dónde y cuándo tuvo que haber caído el rayo que ocasionó ese ELF que detectaron. Y con, lo, con estos datos, eh, lo que se hace es buscar a esa red de señal que está especialmente diseñada, diseñada para adquirir señales de rayo. Eh, entonces, sacar aquellas señales de rayo que sean coherentes con la estimación que se hace del, de los datos que se hace a partir de los datos de los LED. Bueno, metodología. Entonces, pues, como la señal de rayo se quiere totalmente de forma independiente de la adquisición de la señal del LED, eh, lo primero que se hizo fue acotar esa señal del rayo en una ventana de tiempo no mayor a 2 milisegundos, con la condición de que tuviera el tiempo de ocurrencia estimado en que ocurrió el rayo en esa ventana que, es, más, que es, eh, es una ventana de tiempo menor a dos milisegundos. Y adicionalmente a eso, lo que se hizo fue tipificar las señales de rayos dependiendo del L al que yo lo tuviera asociado. Esto es que si la señal del L es un el simple, aquí se me pasa un poco. Eh, un el simple es aquel que simplemente yo veo un aro de luz, simplemente un aro, un aro de luz. Y doble significa que yo veo dos aros de luz eh, concéntrico, eso es un el doble bueno entonces de acuerdo a l yo tipifico la señal del rayo entonces por ejemplo aquí tengo señales SS que son señales de rayos asociados a el simple señales de F que son señales de rayos asociados a el doble que tienen una forma de señal distinta a, a los el doble de J que tienen otra forma de señal Eh, bueno, listo. Entonces, una vez ya acotado cuál es la señal de rayo que yo voy a estudiar, que voy a analizar con el objetivo de caracterizarla, eh, primero lo que se hizo fue buscar esa, esa huella o esas características de la señal de rayos en, en el dominio del tiempo. Pero se descartó porque las antenas que detectan los rayos eh, lo hacen asíncronamente. Y además de eso, cada, cada antena toma un número distinto de muestras. De la señal generada por un radio. Entonces, pues fue descartado ese análisis en el tiempo. Entonces, después, eh, mejor consideramos un análisis espectral, específicamente en el espectro de estuviera. Pero aquí nos topamos con un problema que es un poco complicado. Y es que el muestreo de la señal no está uniformemente distribuido en el tiempo. Y aquí, pues, muestro un ejemplo de un plot de una señal en el tiempo de radio. Y estos punticos, pues. Eh, me dicen dónde se tomó dónde la, la antena adquirió señal, entonces podemos ver que entre una adquisición y otra no existe la misma distancia, entonces eso generó un problema a la hora de yo coger un algoritmo y de crear un algoritmo que me calculara el espectro de Fourier pero encontramos una solución y fue esta, un algoritmo que se llama no, eh, la no uniforme sí, es calcular la transformada de Fourier, pero antes de, de hacer la transformada, lo que hace es interpolar, in, interpolar en la señal aquellas, eh, aquellas muestras que no hacen falta, de tal manera que me la vuelve homogénea o uniforme, y luego sí le calcula la transformada de Fourier. Entonces, pues aquí traigo un ejemplo de tres señales distintas a las que le, se les calculó la transformada de Fourier, y pues aquí lo que se me ocurrió es, bueno, tengo el espectro de mis señales. Y entonces aquí yo llamé a esta frecuencia de aquí la frecuencia más prominente, es decir, aquella la que tiene más peso en todo el espectro. Y luego, pues, aquí está la segunda más prominente, que es la que tiene el segundo mayor peso en todo el espectro y así sucesivamente, la tercera, la cuarta, la quinta. Bueno, entonces después de eso, pues, lo que se me ocurrió hacer pues, fue contar contar y construir un histograma, en donde en el eje X yo coloqué eh, pues, los rangos de frecuencias y el número de señales de F, SS y de J, cuya frecuencia más prominente más estuviera prominente en ese rango. Y pues, esto fue lo que, lo que encontré: es que tanto las señales SS, de F y de J, la mayoría, la frecuencia más prominente está en este rango de 0 a 15 kHz. Entonces igual quise seguir contando y pues encontré que la segunda frecuencia más prominente de las señales de F no toma estos rangos de frecuencia, que es decir, de 25 a 40. En mis, los datos que tenía no, no, no tomaron ese valor. Y seguí otra vez insistiendo en contar. Entonces, eh, y lo que encontré fue que la tercera frecuencia más prominente de las señales de F, pues no toman estos rangos específicos de frecuencia. Y de igual manera que la tercera frecuencia más prominente de las señales de J, no toman el rango de valores de frecuencia que señaló de 45 a 55 kHz. Y pues aquí continué, continué contando con la cuarta y, pues, en la cuarta encontré que los señales de J no toman estos rangos específicos de frecuencia y que las CSS, la cuarta frecuencia más prominente, eh, no toman estos, estos rangos de, de frecuencia. Y esta es la quinta y la última. Eh, acá, pues, sí fue un poco más complicado de ver como el patrón eh, para los CSS y, pues, aquí... Y que la quinta frecuencia más prominente de las señales de eh, SS no toman estos rangos de valor. y eso fue todo. Ah, me imagino, pero tal vez estoy equivocado, que debe haber una gran varianza, ¿no? Un rayo es a cascada cada proceso aleatorio? ¿O hay alguna razón por la que no te imaginas que una manera espectral de... de señales inducidas por radios deben tener patrones muy, muy regulares? Esa fue una de las primeras discusiones uh -huh. de hecho cuando se empezó la pasantía, que uno de los integrantes del grupo de conmoceo de Piero Yer precisamente decía eso. Que era muy difícil encontrar un patrón o una huella característica solamente con esta señal, y argumentaba justamente eso. Pero igual, pues había que ver, ver para creer, sí. que a el observador de Friedrich no fue diseñado para estudiar eh, rayos cósmicos de la energía. Eh, es una, una vuelta adicional que se está haciendo uh, en el caso de Jenker de los datos y cómo sacar información de, de la modulación solar. Pero tampoco fue diseñado para bueno, eso. Los detectores de fluorescencia están diseñados para medir la traza. Eh, las partículas que interactúan con un hidrógeno y hacen una necesidad de bella Pero empezamos a, a ver, o empezaron a ver, que eh, la tasa de esas partículas era una raya inclinada con una determinada pendiente y comenzaron a surgir una smiling faces, eh, que empezaron a todo el mundo a, a, a bromear. Es decir, porque si una, una partícula, cuando la asociamos con un rayo cómico, es una raya vertical o casi vertical, Ahora estamos viendo rayas horizontales. Entonces, eh, comenzaron a ver de la señal de esa y colimando, triangulando entre cuatro detectores donde salían, apuntaron y eh, cruzaba por encima de Córdoba, Argentina, a 700 kilómetros de distancia del observador. ¿Qué está pasando allá? Y eh, se investigó, se investigó y había una actividad electromosférica pero puntual. Pero, y empezaron a ver las marcas de eh, las, las, las redes que estaban midiendo espaldas eléctricas alrededor de Córdoba. Las marcas temporales con lo que estaban viendo Y vimos, efectivamente, estábamos viendo ahí. Pero a la vez, lo que, no veían no rayos que también eran verticales, sino que veían eh, rayos horizontales. Las rayos de la rayosis también eran estas descargas que se hacen en la base de la ionosfera, que son producto de rebotar el rayo eh, en la Tierra y hacer las la, la rutas hacia arriba Ya se convierte más esa, esa búsqueda de la fuente. Lo que se buscó y todavía no estamos dando es que las señales que tú recibes... Son de distintas caritas felices. Hay una carita feliz con una sonrisa, hay una carita feliz con dos sonrisas, hay una carita feliz con tres sonrisas. Y, y esas son las cargas esas de Sadeus, que son unas cargas muy vistosas, muy bonitas, pero muy raras de médico, porque son un efecto muy importante. Estás hablando de cuál es el orden de magnitud de la vida, cosa, Mito. Sí, dos, dos, segundos. dos minutos Entonces, era incluso menos que eso. Sí. Pero debería más. El, el, el evento al es de, de 20 segundos. El evento que lo genera es lo que estamos tratando de ver. Si ese evento es, estamos, porque esto, esto lo estamos viendo desde, desde estaciones del de, de año. Entonces, ¿cómo asocias tú el precursor, el generador de leyes? Y bueno, pues nada, empezamos con un análisis espectral y, y claro, quizá la huella que no sea eso, si puede hacer un análisis espectral que no sea un no día bajo el día, sino un día huella. Ver cómo, si tú le puedes sacar una huella a ese precursor de eso. Porque tenemos uno que produce, uno que no produce. Hay yani rayos que no producen eso. Rayos que producen un exilio. Rayos que producen un doble rayos que producen el trigo. ¿Hay alguna semejanza o...? Sí, sí, sí. Esa es la pregunta. Entonces, ese es un texto. Sí, sí. Yo tengo un comentario respecto a lo del análisis de la señal. Y es que, por ejemplo, los rayos se pueden producir de la nube de la Tierra o pueden ser dentro de la nube. Entonces, de hecho, si se hace análisis de este para determinar si el rayo que está viendo en la antena fue pues, dentro de la nube o de la nube de la Tierra. Eso por eso da la idea de... Este, las formas de onda de, de ese evento. Y lo otro es, si quieres, es una forma de onda donde sale el tiempo cero del L. Ahí, por ejemplo. Esa es una señal asociada a un evento L. Entonces, la línea roja que se ve ahí en el cero es el tiempo que nosotros desde el L, o sea, desde la detección del L, nosotros podemos hacer una reconstrucción genética y ver más o menos a qué distancia se produce el rayo, que genera el y a qué tiempo está. Entonces, ese tiempo que está ahí ese tiempo cero que nosotros decimos que fue respecto a lo que nosotros detectamos. Pero en realidad no sabemos en toda esa señal cuál de esos tipos fue el que genera el rayo. No tenemos idea, esto es el orden de milisegundos, pero nuestro evento del microsegundos. Entonces, de verdad, por el momento no sabemos qué tipo de eso lo puede haber generado y por eso también la idea de empezar a dar analizar números En este momento el sí. observatorio, quiero oír, es el detector de los más preciso del mundo. Sí, porque por suerte tenemos una resolución temporal del orden de nanosegundos, que los detectores de eventos luminosos transitorias normalmente no tienen ese, esa resolución temporal. Entonces nosotros somos capaces de ver el doble con los anillos muy, muy separados. Si tenemos una resolución temporal muy baja, va a haber esos análisis como si fuera uno solo muy gordo. O Entonces, sea, tenemos esa ventaja ahí, por eso tenemos mucho por trabajar y, pues, con Jorge quisimos hacer este el análisis de las señales, a ver si, si salía algo. Pero sí, queda mucho trabajo futuro, o sea, lo que decía Luis, hay que hacer ahora son más de, de otro tipo, a ver si se pueden analizar las señales, así y se están o sea, estamos en eso, pero ya es un primer paso y. Es? Se puede hacer? Ah. Pero, bueno, es que tengo situación, me parece la idea muy triste que Solo ahí que pasar al final. Al final. Al final. Me dicen casi. Es que esa es la cosa. Ahí termina. Yo, yo estaba buscando la, la conclusión de ideas, no importa lo que va a subir, y, y, y decía que lo siguiente ya tenía, no, no ha colocado algo para indicar lo que No tiene que ser ya el tenido el trabajo, pero si un poco no se llegó al conclusivo, no se encuentra pequeño progresivo, se salva, pero Yo tengo otra pregunta: ¿cuál es la razón instrumental de que el impulso temporal sea tan variante? Te hace, te hace una eso tiene que ver con, básicamente, guardar espacio para los datos. O sea, y estábamos viendo un montón de que tenemos ERA ahí para eso es que militares de 130 señales. Sí. Y cada una de ellas es totalmente la historia del monstruo. Entonces, por eso, a veces usamos lo de la autonoma de y y bueno, a comprar algo que está en la mitad de todo esto. Lo... El instrumental es como más difícil de entender eso, ¿no? <craduana> sí. Sí. Lo que pasa es que años, 2017, los rayos son algo particular, no se llama partículas. Las partículas son diferentes, desde el nombre de los segundos, uh, es muy corto. La información que uh... se hace en los movimientos son para por ejemplo, una de los 10 son de 340 kilómetros de ganax. Son. 30, señal, 30 puntos por señal. Y eso lo almacena en poca memoria, para que sea una frecuencia tan alta como el gancho C. También los rayos, el rayo una alta frecuencia, pero una larga duración, pueden haber entre los rayos hasta 1.6. Es 1.2 segundos, mostrando en el menor es un montón de información por estación. Si hay una tormenta, la máquina para este tipo de objetivos que son estaciones aisladas y hay por los rayos. Entonces, hacen, digamos, es muy inteligente lo que hacen este tipo de estaciones, que es, eh, tiene un sistema visual, que cuando observan un rayo, aumenta la frecuencia de un sonido para cuando no hay nada. Sí, es una expanada de grandes Y que fue optimizado para, para hacer rayos cósmicos ¿no? para este tipo de eventos. No, no no, no, no, no, no, es no, no. Es que la, la red es, es de no es independiente. Sí. Pero, pero... Ah, no fluorescencia. No, no, no. Eso es la fluorescencia. Sí, sí. Es la fluorescencia. No, sí. No, eso, por eso hay que hacer la diferencia. O sea, el detector de que de, de lo hay fluorescencia ve los E. Pero nosotros estamos correlacionando esos datos con esas antenas, que son antenas de rayo. El Tyler Network y el Google que son dos antenas que... que, que nos lo que dice Jesús, del campo eléctrico. Campo de el la actividad es la actividad tecnológica de una estación que mide... Eh, rayo, rayo, en el Y <risa> <risa> ahí ve. Encima de Córdoba, lo que sea. Hacerla en, en, en la zona, acá en Catatumbo, debe ser brutal. Eh, después del Congo, es la más arriba de mí.